porque me parecía interesante, llegaban a tiempo, pero imagínate un weón que quiera entender Avengers claro, ahora. Claro, como 20 películas. Y 20, todo, 20 bueno. películas, weón, imagínate que, por lo que tengo entendido, que si tú te odias las 20 películas, weón, de una, weón, que te, te da. ¿Cómo se llama esa weón? Sí, sí, te transforma en un sí, sí. El, el hombre. Ah, no ver, no hombre, me acuerdo más. cómo se llama. <risa>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 Y todos los, pero, las, todos los, los agujeros de guión te los comí Esperando que la segunda y la tercera la respondan ¿Cachai? Ya, por ejemplo este podcast va a ser como en dos tandas Vamos a hablar, podríamos abrir un poco ¿okay? ¿De qué? Abramos un poco la... Porque por ejemplo estamos en las dos últimas ¿Pero cómo llegamos a eso? ¿Te interesa ah, meterte en este bosque es o lo dejamos...? Es que quería hablar de la anterior Porque fase. Sí, pero eh, a lo que voy yo por ejemplo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 ¿Qué? es rara la weá porque por se comen hay como un esa weá ¿Sí? también es rara pero ya pero se perdona avión, te presentan un mundo ¿cachai? interesante los aviones ¿cachai? las peleas de, de aviones lo... estaba todo el universo ahí listo pues wea. las tres primeras ¿cachai? para explicarlo lo que pasa en las segundas hablan sobre Anakin Skywalker que era un esclavo claro. no me equivoqué no sé, anakin ¿Sí? Y todo, y todo el, ro el rollo, ¿cachai? Que es como que habla mucho de la saga, ¿cachai? De cómo se transformó la muerte de los Jedi, ¿cachai? Y, y, y mataron todo el encanto porque no les sale tan mal la muerte de los Jedi, ¿cachai? murieron como en un coliseo romano, ¿cachai? Entonces, sí, pero igual todavía tenía la coherencia de la historia de Josh Lucas ¿sí? Ese es el volumen. Por lo hecho, menos sí, pues había un hilo. Había un hilo que pues, te hacía sentir igual, pues, pues después se pierde esa guay porque no. Ya con la okay. última. Es que vendió a Disney pues Disney cuando, compró y vos y dale, ¿cachai? Ahora, ahora es muy obvio que debería haber hecho la, la otra última, el 3 él, y de ahí de ahí vendió Disney, a Disney, ¿cachai? Pero, pero claro, ya no, eso, eso es general después de la batalla, ¿cachai? Pero, sí, ahora, pero se ya. Sí. ahora se está circulando mucho el rumor, que no va a ser, no va a ser, porque es mucha plata de que. De que van a eliminar estas tres últimas películas como canon. Y le van a pedir a George Lucas que escriba los guiones y que, y que la vuelva a hacer. ¿Cachai? Pero es complicado. Yeah. Porque, ya no, porque ya no está Carrie Fisher. Eh, es, sería como volver a, a poner a Luke y a Han. Sería como la historia de, de, de Star Wars como según la tenía pensado eh, George Lucas. ¿Cachai? Pero, pero tampoco, yo a mí George Lucas me pasa me pasa que hay mucha gente que, lo, que habla de él como un genio y todo, y sí, bien, sí, sí igual tiene un peso culiado y, y, y, y, y creo Star Wars, o sea, no, no hay que quitarle ese mérito, pero me da la impresión de que de estos genios, que, que, que su creación creció más de lo que ellos pudieran manejar. Se los comió. Ya, se los comió. Les Eso es lo que pasa a todos los se ha paz. Claro. Que les a toda que la ellos, gente que...? que... No, claro, que no, no, ni, ni siquiera ellos alcanzaron a entender o... Demasiado grande, demasiado, un universo demasiado gigante y donde toda la gente puede opinar y puede hablar. Entonces, claro, pues no resolvió la segunda trilogía, no se resolvió también como se podría haber solucionado o como uno quería que la hubiese solucionado. ¿Sí? A mí, Yo personalmente personalmente creo que la gente está un poquito a loquita cuando se toma muy en serio trilogías como Star Wars, ¿cachai? Está, está bien, se entretienen. A mí me entretienen todo el rato y me gusta mucho hablar de ella a manera de guión, a manera de producción, a manera audiovisual. Pero ya creerte un poquito, o indignarte, porque una película de Star Wars... No, pero es que hay un hay un tema que tú no está no, no, no estás odiando, que no es menor. A ver, va. Siento ondas marinas en el, el, el terreno de ¿Te está pintando ah, no, eh, eh, la oreja? Sí, siento el poder, la fuerza. ¿Te está llamando? No, un te eco te que se produce. Ah, no, no, no. No, eh, sí, es un eco que se hace. Es raro la agua. Gracias es por el tema. Eh, este ya es el hablar de fanáticos. Este como Yo creo que este es como una sección. Y no es menor, sobre todo con una saga que yo creo que se debería de conversar esta. ahora. No sé si comparten esa opinión. Dale, dale, sí. Ya, mira. La, los fanáticos, ¿cachai? Para todo efecto de... todo este, Por ejemplo, todo... todo tipo de arte, el fanático <coughs> es, aprende todo lo que tú le entregaste, o sea, por ejemplo, lo amo, él se sabe todas las líneas argumentales, ¿cachai? entiende la historia al revés y al derecho, ¿cachai? y de forma quizás a lo mejor una mucho más latera ¿cachai? de lo que el mismo weón escribió, claro. o sea, pero eso es peligroso, por lo tanto, igual es recomendable, yo lo que he visto, lo he visto mucho en la música, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, lo, para que caché el tiro, la gente cacha el tiro, es como el efecto de Metallica. Todos los buenos es que le gustaba Metallica al Kilemon pasó al segundo disco y lo odiaron. Claro. ¿Cachai? Después, de ahí para adelante, ¿cachai? Metallica siguió con estilo, y después cuando sacaron un disco del 2010, 2000 no, en 1999, ¿cachai? Que era una wea totalmente distinta a lo que era metálica, ya como que ya Metallica se prostituyó. ¿Por qué? Porque los locos, los lo músicos, el creativo entregó una obra, ¿cachai? Pero el fanático, por el fanático, tú, o sea, como el efecto maná, o sea, tú, no quiero cambios, ¿eh? no quiero que me cambies nada. Claro. Esto es lo que es. Yo, en cierto, en, de forma muy humilde, he tenido algunos séquitos de fanáticos que no me permiten... Hay, hay gente que es tan adicta a lo que hago no es mucha, así humildemente, pero... Me conocen, weón, me paso, me paso, me paso la sal y me cachan al tiro Entonces, ah, de hecho, ah, me dicen, oye, ¿sabes que eh, No te quedó tan buena esta weá, acá está ahí Saludos a, a un... a, a mis que va a pasar Ahora yo me voy a, a un comensal que tengo y yo lo he visto y no, te, y no perdonan, entonces el efecto de los fanáticos no es menor porque no te deja, por ejemplo, si tú tienes una volada artística y no crees las fórmulas y, y, te, y te atreves a avanzar más allá, el fanático no te deja.